Estamos en un nuevo vídeo Jugando con el gigante de hierro A multiversus Y la verdad Es que como su nombre lo indica Es gigante Comparado con los demás personajes Y tiene algunas habilidades Muy interesantes Como esta por ejemplo O esta O esta O muchas más vale Como por ejemplo Espera, esta no Esta Como por ejemplo esto Que se pone tornillos Por alrededor suyo Bueno, es un personaje un poco extraño Fuera de lo común, ¿no? Por así decirlo Y bueno, voy a jugar una partida Para que veáis más o menos cómo es Y... Bueno, espero a ver que lo disfrutéis Y aquí os dejo el vídeo Vale mi padre ¿Sí? jamás hecho en el nuevo mapa la verdad bastante guay. Rompieron. No. ¿Vale? Perfecto. se podría venir Victoria o quizás lo muy, muy temprano no creo o sea estábamos re, estamos reventando bueno no tanto ahora que me doy cuenta ¡Uy! Casi les doy ¿Vale? Perfecto ¡Uf! ¡Uf! ¿Se podría venir Victoria? ¡Uy! ¿Vale? Bueno, se, se, se venía a venir, la verdad No nos desbañemos ¡Uy! Cómo la acaba de esquivar esa. Pega duro, eh? Pega duro el gigante de hierro, la verdad. Y no entiendo por qué no le han metido un mapa gigante de hierro. Y que tampoco tenía muchos escenarios icónicos o algo así. Y pues. A ver, tú deja de curarla ya. Queremos matarla A ver Ya Perfecto Vamos Victoria Bien Victoria Uf. A ver si quieren revancha Si no quieren revancha No pasa nada Vamos a ver si quieren revancha ¿Quieren revancha? Bien Quieren revancha Estos son de los buenos Estos son de los buenos Perfecto Perfecto Perfectísimo Elige un uh, mira Una Vale Sale Aquí está Uy Se me ha crasado ah, vale, vale, ahora Bueno, vamos a seguir Jugando con el gigante de hierro Porque para esto es su vídeo Así que le damos a confirmar Vale Tiene los mismos personajes es bueno Bueno Vamos a ver qué tal la partida ¿En Perfecto, bien, bien a a ¿Comenzamos bien? Vale, vale Bien Uf. Perfecto Vale Bien Tengo miedo, la verdad Tengo miedo ¿Para qué mentirnos? ¿Para qué mentirnos? La verdad Bien Primer muerto La verdad bastante bien Uy, no la, vi no la había visto Bueno, la verdad que me están dando una paliza La verdad, sí Vale Todo va bien, todo va bien, la verdad Bien Perfecto para Bien Podría ser Podría ser No podemos fallar, no podemos fallar la verdad es que no, no podemos fallar No podemos fallar Y esta es, y esta es No, pero mátate ya No, muérete ya, por favor No, hombre, no ¡Vamos! Victoria. Uh, ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Uh. Uf, voy a dar tostada Increíble. un tamet. Le llama porque lo ha hecho muy bien, la verdad, sí. Bueno, también le voy a dar vuelta Increíble. de tostada. Pues muy bien, la verdad. Me ha parecido un héroe. Buah. Uf. La verdad estoy sudando. ¿Para qué voy a mentir? Y bueno...